Hola amigos de América Latina, yo soy Víctor Damián Rosso Villarreal, el fundador del Templo Lucifer y de Luz y este es su programa Apadrinando Almas, un programa que está cambiando la vida de millones de personas alrededor del mundo. En esta ocasión nos encontramos con Rafael Espitia. Rafael Espitia es de nacionalidad ecuatoriana. Él es un ecuatoriano que pactó con mi padre Lucifer y cambió su vida gracias al pacto que hizo. Pero dejemos que sea él quien nos cuente la experiencia que tuvo al lado de nuestro padre Lucifer Rafael, bienvenido, muchas gracias por estar acá en el Templo de Nuestro Padre. Buenas tardes, les agradezco mucho por permitirme estar aquí. Realmente, como les cuento, tengo un amigo mío que pertenece a, a esta congregación, ahora la pertenezco yo, él cambió su vida, vi en la transición de cierto tiempo en su vida que las cosas le cambiaban, que era diferente su proceder, su forma de vivir, y un día conversando con él, eh, me indicó lo que había sucedido en su vida, y opté por... Tomar un nuevo camino, que realmente cambiara mi vida, porque muchos años de trompiezo, de pedir a dioses, a ángeles, a santos que no daban respuestas a, a mis cosas, eh, tomé la decisión de probarla, hice un pacto con Lucifer, eh, realmente cumplió su palabra, e hicimos entre los dos un gran pacto y estoy cumpliendo ahora la mía, que era venir a su templo acá a Colombia, yo soy de Quito, Ecuador, entonces, vengo a agradecerle por el favor concedido para mí y por el cambio grande y real que ha habido en mi vida. O sea, realmente estoy muy agradecido con él. Y e invito a muchos jóvenes, no solo a los jóvenes, sino a todas las personas que quieran experimentar algo nuevo, que se acerquen, que se acerquen a Lucifer, le pidan realmente con fe que él se los va a cumplir. Se los digo yo con testimonio propio y realmente. Lo dice Rafael, lo digo yo, Víctor Lamia Rosso Villarreal. Y lo dicen miles de seguidores, miles de hijaos alrededor del mundo que han cristalizado sus sueños, haciendo un pacto con nuestro padre Lucifer. El próximo puede ser usted en dar testimonio acá, en el templo luciferino Semillas de Luz. Atrévete ya, y déjate sorprender.